El ciberfeminismo quizás sí que en origen nace como una corriente feminista eh, que buscaba la reapropiación de la tecnología o de los conceptos tecnológicos por parte del propio movimiento, pero yo creo que con los años se ha convertido en, en una herramienta, ¿no? en una forma de, de denominar a todos estos movimientos feministas que ahora también estamos utilizando la red para, para lanzar nuestros mensajes y lograr nuestros objetivos.